Satepano quisitis que Jesús y Chancaifas, Juanocuicaques y ni Palacios, en Pilato, in gobernador romano, no noras y Otalish nestalla, que wa judíos amo cala ni amo ni mo ni con país judío. Pues amo wilskia y cuasques en Pascua tlacuas non yuwa. Y canón en Pilato joquis campeje Juanocatka Juanocintastani. Leno hícan al ya huan ok nan La que ninta no que es la a mi sobrino, amo a mi sobrino, amo a mi sobrino, amo que Pilato hok sipao palacio okinos in Jesus o Mashiento Machiantua chin ki judios Jesús oknan kili. Motich tin ki sa tatlania? No soyes niko xikin otkimon ka kili ne Pilato hoknan kili. Kenat ne hingudio, mochan an judios o antiopiskatla yakanke, o mitstema ktik no mak. Escoacón, Jesús Ocnánkili. Ok no tiqui amo amo pui nicaan tlaltiqpac. Tlan o tiqui o hui no te palewizkaba no nech palewizkia. amo un inma ima judíos. Pero no tiqui amo pui nicaan tlaltiqpac. Y en Pilato, o Tlaoconto Tlaocón, tohachin, kemaston, Jesús Ocnánkili. Ok Tuátsingiót con esto ni qué ninguey nines ni canono ngualahuan ni canono ni con Nochti na kimpuhi Pilato hokilui. Tlenohin Tleñoshin Satepan Pilato hoxipaoquis campaucatkan kudios, wanoki milui. kashilia itla. tlen níkak nami pero ni no no no que He peine, pero pero... no me juancito, no que mi hijo toque su fiftiaca, ni que chupas coahuilte, mancakawa seña no es la última es la única no me no y en